En Australia son así las arañas un pedazo de compra ¿Para quién es todo esto? Para Ona Ona Para se viene ¿Que pruebe qué? Ay. Que pruebe las tintas uh, Va Ona a probar las tintas A ver si le gustan Seguro que sí Está lleno de arena, parece la playa Mirad, ¿ves? Es la playa dentro del coche De ir a surfear Guayalo. Venga, dale, Marta Venga, No se va, la no. Los pies son típicos australianos Mira de todo lo que hay Te mushroom, cheese, bacon ¿Quieres? Curry Hay un montón Mirad cómo son Hay diferentes tipos ¿Qué ha pasado, Luis? Que se nos ha pasado un poco. La <risa> ¿Cómo Está es? Un poco chamuscado. ¿no? <risa> ¿Tú te crees que esto es a ir a trabajar? Vale, hazle una story. ¿Tú te crees favor. que aquí... Haz, hazme una story si se lo mandas a todos mis compañeros de la agencia. No, sí, no. Y tanto que lo voy a hacer. ¿Esto es forma de trabajar, Luis. Así se trabaja en los YouTube. Así se trabaja en Australia. En Australia, ¿no? Vaya tela. Papá, mamá, estoy trabajando, de verdad. <risa> bueno, adiós. Carla. ¿Qué vamos a hacer? Esta es una mascarilla 100% orgánica. Made in Byron Bay. ¿Y qué lleva? Eh, miel y espirulina. Le he echado también unas gotitas de, de farigola, que no sé cómo se llama, eh, rosemary, en inglés, para que estuviera un poco más líquida, y no estuviera tan espesa, ¿sabes? Porque era muy... Venga, os toca, ¿eh? Ah. Luis, te toca. Sí. Te toca. Ay, pobre Luis. A ver, mírame. qué guapo. ¿Cómo te cuidamos, en eh? ¿No Osirio? ¿Tú? Lojo, qué muela. Espera, no, mueran. Me ya. Espérate. Todo el ojo. Pero mírale que no me está... ¿Cómo tienes que te pongas si estás así? Ay. Ay. <risa> <risa> Esto contraste con lo de antes de la maca. Eso no está apagado. Eso mira, eh. <risa> ¡Es <¡Qué> un vídeo! <risa> claro, es para... para, ah, para ah, miraros! miraros ¡Para amenizar! ¡No! ¿no? Te ¿no? sigas grabando uno a uno, vete grabando uno a uno ¡Ay, ay, ahora ¡Carla, vamos! ¡Dale! <risa> ¡Luis! Viernes en la office Carla. tú? ¿Coña? ¿Dónde vamos? Con María, mmm, yo nunca he conducido, o sea, nunca me ha llevado ella. Espero ¿Sí? que lleguemos. Vamos a las anchas. No llegamos. <risa> Sobre todo por la izquierda, señores. Pues, ¿qué hemos comprado, Carla? De todos. Carla, ¿qué hemos comprado? ¿Qué pasa, está ignorando. Pasa? Mira, hemos comprado esto. Oh, you have to chop, chop, chop, mm, chop. Huele muy Morecito. bien. ¿Qué llevas ahí, Carla? Pues... Compras, que hemos hecho. <risa> compras varias. ¡Te Le hemos preparado una cestita. Para Ona, para Perfecto. cuando llegue. Si tiene hambre, si quiere unas Tim mujer. Tams. Aquí un aceite de Byron, un poco de... ¿Qué es esto? Hidratante de labios. Pau Pau. Qué cookie. Todo. Welcome. Esperamos que, que le cambie. guste. Hoy para el pelo, para Ona. ¿Por qué te copias de mí? Ay. ¿Por qué? Estamos en Gold Coast y vosotros no. Es broma. Pero estoy muy contenta porque no había venido nunca hasta ahora. Hemos venido a buscar a Ona. Entonces tengo la excusa ideal para venir aquí también, ¿sabes? Es súper guay. Son las 11 de la noche y se está, vamos, como si fueran las dos en España. Yo no sé cómo lo veis, pero chicos, aquí me quedo. ¡Yeah! ¡Por fin! Me tocará dormir con esta. ¡Mujer! ¡Ay! Luis, ¿qué haces? Ah, perdón. Buenas noches.